Esto sí que es fanatismo por la pesca, ¿eh? Vamos, sí. vamos Madariaga con el peje. Voy a pescar allá ahora, la laguna. Ah, ¿qué era? Sí. Bueno, acá estamos, kilómetros 385 de ruta 11 Acá va a aparecer el camino a cabeza. Nos saca el club de madariaga. Un momento vez. como está el camino. no ah, se lo ve bien. 20 kilos.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 por el programa del Pescador TV, escuchen, 18.600 pesos. Y bueno, vamos a mostrar algunas opciones de conservadoras, de diferentes marcas. Por ejemplo, acá tenemos una conservadora, la clásica, en 30 litros, la marca Mauli, con, con manija. En este caso, una conservadora que es más genada para gaseosas de 2 litros y cuarto, un chambuchito.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 de ambos lados, digamos, en el caso que les prefiero. Algunos bolsitos así de este estilo, bolsitos térmicos. Estos bolsitos que tiene bueno que son prácticos se pueden eh, doblar y, y achicar, digamos, van a quedar de plano y no van a ocupar nada de espacio a la hora de, de volver, digamos. Hola, ¿cómo están? Es para mostrarle este combo de lance de mar de la marca Tech. La caña es la Tech Fugitive, la de grafito en cuatro tramos.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 Eh, 11 rulemanes, carrete cónico, metálico, manija metálica también. Este ritmo cargado con nylon y con chicote. Bueno, Dieguito, acá estamos nuevamente con vos, Madariaga. Buen día, Gabriel, ¿cómo va? ¿Todo bien? Gracias por la visita de vuelta. Gracias a vos. Vamos a ver qué pasa hoy. Hoy es 7 de, 7 de enero, ¿no? Arrancando Domingo. la.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 y el de 3 kilos, 3 kilímetros está también si, sí, seguramente está un poco revuelta el agua, mucho viento nos toca, pero bueno, la vamos a remar la, re la vamos a pelear y... bueno, a la en Madariaga, en Madariaga siempre te sorprende ¿sí? serio, así es y bueno, gracias Diego, no, vamos a dejar. gracias a ustedes por venir Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Ah, porque viene con milita. Muy bien, primer peje. Mirá que peje rey, mirá. ¿Peleaba o no peleaba? Tenelo. Jesús.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 Thank you.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 con los mejores servicios. Comunicate al WhatsApp 3546-4017-79 o al teléfono 03546 463439. 39 en Instagram Aitue Posada.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 ¡Sí! ¡Esta es feo! ¡Oh, lindo! papá. ¡Qué no, no, no, no, no, no, no.